Estamos seguros que el centro ha sido y seguirá siendo respuesta oportuna y pertinente a las necesidades del sector productivo y empresarial de Colombia. Soy del Tolima, versos de flores, rincón de aromas, libros sagrado de los buenos y solas Aquí mi me hace los sueños, allá una quien tejiendo vientos, aquí llanuras, allá un nevado, y aquí en mi pecho canta un pijao. Quienes pides arroz dorado, allá en la cima café morado, aquí, aquí mi gente de allá me canto, y haciendo aquí, aquí, lima, de pie marchando.